El libro de Esdras, capítulo 5: Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, le enviaron mensajes a los judíos de Judá y Jerusalén, de parte del Dios de Israel, su gobernante. Entonces, Zorobabel, hijo de Asealtiel, y Jesúa, hijo de Josadac, decidieron empezar a trabajar en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios los animaron y los ayudaron. Casi inmediatamente llegaron a Tatnai. El gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar-Bosnai, y sus colegas funcionarios y preguntaron: ¿Quién les dio permiso para reconstruir este templo y terminarlo? Luego preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que están trabajando en este edificio? Pero su Dios velaba por los dirigentes judíos, de modo que no se les impidió trabajar hasta que se pudo enviar un informe a Darío y se recibió una respuesta escrita con instrucciones. La siguiente es una copia de la carta que Tatnai, el gobernador de la provincia al oeste del Éufrates, Setar Bosnai, y sus compañeros funcionarios de la provincia enviaron al rey Darío. El informe que le enviaron decía lo siguiente: Al rey Darío, saludos. Deseamos informar a su majestad que fuimos a la provincia de Judá al templo del gran Dios. Se está construyendo con grandes piedras y se están colocando vigas de madera en las paredes. Esta obra se está realizando correctamente y avanza a buen ritmo. Interrogamos a los dirigentes preguntándoles, ¿Quién les dio permiso para reconstruir este templo y terminarlo? También les pedimos sus nombres para anotarlos y hacerles saber los nombres de sus dirigentes. Esta es la respuesta que nos dieron. Somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo el templo construido y terminado hace muchos años por un gran rey de Israel. Pero nuestros antepasados hicieron enojar al Dios del cielo por lo cual los entregó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el Caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Sin embargo, Ciro, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, emitió un decreto para reconstruir este templo de Dios. Incluso devolvió los objetos de oro y plata pertenecientes al templo de Dios, que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén y colocado en su templo de Babilonia. El rey Ciro se los entregó a un hombre llamado Cesbazar, a quien había nombrado gobernador, diciéndole, toma estos artículos y colócalos en el templo de Jerusalén. Reconstruye el Templo de Dios en su sitio original. Así que Sesbazar vino y puso los cimientos del Templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces está en construcción, pero aún no se ha completado. Por lo tanto, si Su Majestad lo desea, autorice que se haga una búsqueda en los archivos reales de Babilonia, para descubrir si hay un registro de que el rey Ciro emitió un decreto para reconstruir el Templo de Dios en Jerusalén. Entonces, por favor, háganos saber la decisión de su majestad en este asunto.